¿Qué tal amigos? Buenos días tengan todos ustedes. Hoy te voy a presentar un modelo de negocios a través de la empresa iHub Global que de verdad es una locura. Es algo que de verdad nos está eh, sorprendiendo mucho por la cantidad de, de clientes, de inversores a nivel mundial que quieren este producto para poder empezar a emprender desde su país wow, está increíble y me voy a permitir rápidamente mostrarte eh, eh, el plan de negocios así que cierro cámara bienvenido quédate con nosotros porque hoy vas a aprender cosas súper interesantes vámonos ok entonces voy a, a empezar a primeramente con el pdf que tengo aquí básicamente ahorita estuve checando eh, el tipo de cambio con la cripto con el altcoin, con este token que se llama Um, Elium, ¿ok? Con Elium. En este token nosotros vamos a emprender. ¿Cómo vamos a emprender? Fíjate, en CoinMarketCap yo estoy poniendo un precio de lista de 15 dólares. Cada Helium, que es esta monedita que estás viendo aquí, cuesta 15 dólares. Ok, ahorita está un poquito abajo, están 14.50. Pero tú sabes que el mercado tiene fluctuación. De repente sube, de repente baja poquito. Entonces, vamos a tomar en cuenta los 15 dólares, ¿ok? Bien, el negocio a través de la empresa IHOP Global tiene las cajas minadoras. ¿Qué quiere decir minadora? Ofrece estas cajas que en cada continente tienen la capacidad de estarte generando, eh, produciendo eh, durante el mes elium que es una criptomoneda que tú puedes venderla directamente en Binance o en algunos de los principales exchanges y la gente te la va a poder, poder comprar directamente en tu moneda local. De esa forma, tú puedes convertir esta moneda o esta criptomoneda a dinero real. Ahora bien, ¿cuánto es lo que te produce? Esta moneda te produce un mínimo, y lo hemos comprobado, mínimo de 50 Helium por mes. Entonces, 50 Helium por mes multiplicado por 15 dólares te da una capacidad monetaria de 750 dólares. La caja cuesta 500. Entonces, en el primer mes, literalmente, tú ya tienes tu caja comprada. Y de ahí en adelante tienes puros ingresos eh, libres. libres Ahora, ¿cuál es la ventaja de este negocio? Que no tienes que estar tiempo, bueno nosotros sí, porque damos la explicación obviamente, pero tú compras tu caja, la conectas en el toma corriente la dejas ahí, incluso te vas a trabajar a tu trabajo ordinario y esa caja te va a estar produciendo una cantidad de Helium suficiente como que, como para al final del mes decir ah caray, ah caray, creo que mejor compro unas dos o tres más o quizás unas seis más, mira eh, eh, en, vamos a um, estas son las cajas y tú puedes decir ¿por qué hay tantos modelos porque en China y en Japón el tomacorrientes es muy diferente al que hay en México entonces se tienen que hacer diferentes modelos adaptados al tomacorriente de cada uno de los continentes esta caja que ves aquí es la que aplica para Latinoamérica y esta caja fue la primera que se creó por parte de la empresa que las diseña iHub Global es la empresa que distribuye todas estas cajas. Ahora, el modelo de negocio, ahí te va, es muy sencillo. Tú vas a tener como propietario, tú compras tu caja, tú pagas tus 500 dólares, te llega tu caja al domicilio que tú lo pediste. Eh, hay dos domicilios, uno donde quieres que te llegue la caja y el otro donde lo vas a instalar. Entonces, a través de una página web, tú vas a poder establecer esos dos domicilios, ¿ok? entonces te llega a tu domicilio donde la quieres recibir y luego tú ya la podrás mandar al domicilio donde la vas a instalar. pero tú como propietario Está dentro, mano. vas a ganar, Está de cuarto. Buen día, mano. vas a ganar el 50. Está dentro. Ah, perdón, eh, cierren sus micrófonos. como propietario tienes el 50% y tú vas a decir, oye Tony, pero ¿cómo es eso? Si yo soy el dueño, ¿cómo es que yo voy a ganar el 50%? Eso no está bien o eso no es lógico. Bueno, mira, es que si tú compras a través de iHub Global, tú vas a tener directamente el 50%, pero vas a tener derecho a que con una red de afiliados que vas construyendo tu organización puedas generar hasta un 30% adicional, independientemente de tu 50% por tener tu caja. Es decir, el 50% es única y exclusivamente para los dueños de las cajas. Si tú no eres dueño de la caja y quieres ingresar al negocio, <coughs> puedes hacerlo. No hay ningún problema. Tú puedes entrar al negocio y vas a empezar ganando un 10% de cómo... Con la gente que tú invites, que tú sabes que sí pueden comprar la caja minadora, de lo que mine esa caja con tus afiliados, a ti te va a llegar el 10%. Esto es de las primeras cinco cajas que tú patrocines o que tú eh, invites con tus amigos. Las primeras cinco. ¿ok? Luego vas a ir incrementando el porcentaje al 15%, al 20%, al 25% y hasta el 30%. Entonces, está genial. Porque si tú compras una caja eh, en otra empresa, con otra empresa, cierren su micrófono, por favor, cierren su micrófono. Eh, si tú compras tu caja con otra empresa, eh, la empresa te va a dar el 100%, pero va a ser todo lo que te va a otorgar el 100% en el mes. Pero si tú la compras con iHub Global y llegas a tener 50 socios, y esos 50 socios llegan a tener sus cajas, serían 50 cajas, y de cada caja ya no vas a ganar el 10, ya ganarías el 30% de cada caja. Entonces, esto es muchi muchísimo más grande que una caja sola que te dé el 100%. ¿Ok? Entonces, ¿ya me entiendes el modelo de negocio? Por eso es que iHub Global te da el 50. 50 y el 30 son 80. Y tú dices, ¿y el otro 20 dónde está? Ah, bueno, el otro 20 se va el 10 a una fundación que se llama biblewarriors.com donde te da uh, donde beneficias con tu compra a esta fundación que lleva biblias y las reparte, las regala en países complicados como India, como Indonesia y Vietnam. El otro 10% se va directamente al soporte de la empresa, a la página web. Ahora dos comentarios más. La cobertura ¡Ojo! La cobertura, porque siempre nos hacen la misma pregunta. Y es normal que la gente lo haga. Pero la cobertura, la señal, el convenio, los permisos que tiene iHub Global para poder operar con esta caja, que es una mini estación de radio, llamémosle así, solamente están operando en Australia, Europa, Canadá y Estados Unidos. Esto quiere decir que de entrada... Tú podrías tener, si tienes un familiar en Estados Unidos o en Canadá o en estas áreas, tú puedes eh, decirles si te hacen el favor de que pongas tu caja en su domicilio para que ya estés operando con los permisos, con los convenios y recibas tus ganancias. No importa si vives en Chile, en Argentina, o sea, no importa. Lo que importa es que la caja va a estar conectada en una zona donde sí hay cobertura y tú estarás ganando, ¿cómo? A través de una aplicación en el celular. Ahora bien, eh, la proyección eh, de acuerdo al portal Cryptocurrency Price para diciembre de este año es que el Helium, o sea, esta moneda que ves aquí, el Helium va a costar 141 dólares. Ahorita vale 15. Entonces, si ahorita ya está ganando muchísima gente, mucho dinero, ahora imagínate cuando el Helium llegue a 141 dólares, va a ser, amigos, la locura. Así de sencillo. Ahora bien, ¿esta caja verdaderamente qué hace? ¿O para qué no sirve? Porque luego la gente pregunta y dice, ¿y eso para qué? ¿La caja por qué? Mira, actualmente, déjame decirte algo. El Internet de las cosas está creciendo de una manera acelerada y poderosa en el mundo. Antes tú te metías a Internet únicamente para conectarte a redes sociales. Facebook, Instagram, Whatsapp, eh, lo que tú quieras. Y nada más. Eh, pero ahora la gente en casa ya está comprando dispositivos que se conectan directamente a internet, entonces el internet ya no solamente es para redes sociales, es con el internet ya controlas el aire acondicionado, con el, el, el internet de las cosas te conectas directamente a la Smart TV, te controlas las luces de tu casa, puedes saber o mon monitorear eh, las bicicletas a través de un GPS, los autos, las motos, los collares inteligentes para mascotas, rastreadores de bicicleta, monitoreo de edificios activos, seguridad, sistemas de seguridad, sistemas de temperatura, detección de fugas, eh, ráfagas, eh, detectores incluso del clima, de ya, ya la cuestión del clima, de los terremotos, de todo este tipo de cosas, tú las puedes monitorear a través de la data. Quiere decir que con las cajas minadoras no solamente vas a minar Helium, sino que también vas a tener acceso a una información que normalmente por Internet quizá no la tendrías tan a la mano. Eh, el, ahora con la red 5G las antenas han bajado, las han colocado más abajo de tal manera que puedan escanearte aún hasta abajo de la Tierra y tengas una información tal que tú puedas saber en qué eh, carretera avenida está más despejado, cuál es la avenida que tiene las luces inteligentes ya eh, inservibles, eh, los carros de basura, cuáles contenedores tienen basura, cuáles no tienen basura, y entonces eficientar los servicios de recolección de basura en el caso de los servidores públicos, eh, las luminarias, todo este tipo de cosas que normalmente no las puedes monitorear, tan fácilmente por internet, a través de redes sociales, tú las vas a poder eh, monitorear a través de esta caja minadora. Entonces, el negocio verdadero es la conectividad de la data, es la industria de la data, peer-to-peer. -peer. Pero claro, el gancho para que nosotros compremos las cajas, obviamente, y lo digo honestamente, sin ningún problema, es el minado de Helium para que tú puedas ganar mes a mes una cantidad considerable de criptomonedas y la puedas vender y con, eh, convertir a dinero fiat. Así de sencillo. Entonces, resumiendo, el, con tu caja ganas el 50. Cuando tú tengas eh, tus primeras 5 cajas con tus afiliados, tú ya vas a ganar eh, del 10%, te van a dar un 5 adicional. Es decir, con tu primera caja tú ganas el 10%, ¿ok? de la persona que te compre y que esté afiliado en tu red. Luego, eh, eh, con 5 cajas que ya vendas, a partir de ahí eh, vas a ganar un 5% adicional, o sea, ya tienes un 15. Luego, con 10 cajas más que tú afilies y que te compren directamente tus afiliados, vas a incrementar un 10% más, quiere decir que ya vas a ganar el 25%. Ya no va, ganarías ni el 10 ni el 15, sino el 25%. ¿ok? Y finalmente, a partir de 25 cajas, ¿ok? la 26 en adelante te va a dar un 5% adicional, de tal forma que ya vas a ganar el 30%. El último 20% ya lo dijimos a la fundación Bible Warriors y al soporte de la empresa, de la página web. Ahora te voy a mostrar la aplicación en el celular. Esta es la aplicación en el celular que se llama Helium, con esta aplicación tú puedes monitorear la cantidad de Helium que estás minando por día en cada caja y además tener un sistema de rastreo satelital que en la página web te lo voy a enseñar que es fabuloso porque justamente es la data la que estamos trabajando, así de sencillo. Estas son las cajas, para los que no las conocen, aquí vienen diferentes modelos, algunas son para eh, Estados Unidos, otras para Europa, eh, otras para China y Japón, otras para Australia. Esta es la caja que nosotros estamos manejando para Latinoamérica y Estados Unidos, la rack Hotspot Miner, esta es, esta es, ¿ok? Entonces, esta es la abreviatura de la criptomoneda eh, Helium, HNT, y estos son los modelos de las cajas. Ahora esta es mi, introdu mi introducción, quiero que veas el plan de acción, la cobertura que hay ahorita en este momento en el mundo con las cajas. Mira, Norteamérica está lleno de cajas, pero principalmente en Estados Unidos, o sea... Ve eh, la cantidad de cajas y la cantidad de gente que ya está ganando bastante dinero en Estados Unidos. Es gente visionaria, es gente que entiende el modelo de las criptomonedas, que ya está superando a la moneda fiat y que tú y yo debemos de estar enterados de esa situación. Aquí del lado izquierdo viene también la aplicación del celular, donde tú vas a poder monitorear las cajas en cuestión y saber en tiempo real cuánto ha minado, en qué cadena de bloques, en qué grupos, en qué tiempo, etcétera, etcétera. no Todo eso lo vas a poder monitorear. Mira, por ejemplo, te pongo la ciudad de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles, cada puntito es una caja. Y el, el programa o el sistema, la página web, nos da directamente la localización o la geolocalización con domicilio. Y tú puedes saber incluso cuánto está ganando cada una de estas cajitas en tiempo real. Así de sencillo, ahora quiero que veas en México, perdón en, eh, mi mouse está un poco bailador, eh, bueno en México vean la oportunidad, yo así lo veo, la oportunidad, porque solamente hay dos puntitos en la capital, prácticamente en todo el país no hay nadie que tenga cajas, entonces yo vivo aquí en la cintura, en la cintura del país, en Tepic, Nayarit, aquí mero, pegado al Pacífico, aquí es donde vivo yo, yo tengo una cantidad impresionante y estamos cerca de la ciudad de Guadalajara, que es una de las tres ciudades más grandes de nuestro país, donde te aseguro que vamos a vender muchísimo. Pero lo importante es que tú tengas el conocimiento del el proyecto. Ahora fíjate... Sudamérica quiero que veas esto solamente hay cuatro puntos y ¿qué crees todavía no están operando la gente se está capacitando porque no sabe cómo utilizar las cajas Bogotá Brasilia Río de Janeiro y eh, Buenos Aires en Argentina entonces vean la cantidad o la capacidad o la oportunidad que hay para que tú hagas un negocio efectivo y poderoso y que entres a esta nueva revolución de la Tecnología de la data y puedas apalancarte y ganar mucho dinero Entonces te muestro, ve la visión que tiene la gente de Europa En Europa muchísima gente está ganando bastante, bastante bien Y ya tenemos gente en, en España que va a comprar sus cajas y se va, se va a sumar a este proyecto Entonces eh, Asia por las cuestiones de los conflictos eh, no ha tenido una cobertura como tal Excepto la parte de China y Japón Ahí hay mucha cobertura. África no tiene nada. Tú sabes, las condiciones son muy complicadas. Y eh, Australia ya tiene seis cajas. En el mundo, amigos, ya entramos a operar con este sistema de negocios. Ahora, déjame mostrarte directamente la página que es la que a mí me llamó la atención, con la cual yo dije, ¡wow! qué nivel, qué nivel. Tú te vas a ir directamente a la página Helium.com, que es la página oficial de la criptomoneda Helium. A ti te va a salir de esta manera, ¿ok? Lo que vamos a hacer es irnos a Explorer, Explorer, el apartado Explorer, porque queremos explorar, queremos saber cuánto están ganando la gente con sus cajas, por eso le doy Explorer. Te va a um, abrir un poquito lento, no te preocupes, ten paciencia porque se loguea directamente con la aplicación de Google Earth. Mira, ya van 43 43,400 pedidos de cajas en 860 mil cadenas de bloque. ¡Wow! ¡Qué increíble! Mira, ahorita bajó a 14 ya el precio de la criptomoneda, pero aún así no vale .0000 tanto, sino que ya está posicionada. Ya vale 14 dólares. Ahora me voy a ir y quiero mostrarte, me voy a ir a Houston. <coughs> Ahora quiero que analicemos... Houston, adelante hermano, te escuchamos. Sí, no, no, nada más es que se está recuperando. Acordémonos que las cripto ahorita tienen una situación complicada. De hecho, ayer que diste la plática, este, valía 13.51. Correcto. Ahorita ya vale 14, entonces quiere decir que se recuperó. Y hace ratito publiqué a 14.50, hubo un pequeño bajón, pero sí, está subiendo, definitivamente se va a recuperar. Eh, bueno, pues vámonos directamente a Houston. Yo quiero mostrarles Houston, porque ayer me di cuenta que en esta zona están eh, ganando bastante, bastante bien. Quiero mostrarles. Aquí estamos en San, San Antonio de... Corríjanme, creo que sí está bien. Aquí, ¿verdad? Ok. Creo que sí es aquí. Así es. Houston. Miren, eh, me voy a ir al grupito que está acá de este lado, porque acá encontré mejor recepción. Me voy a ir directamente a este grupito que está aquí. Eh, esto es una maravilla porque justamente lo que te estoy hablando es de la data y la data nos arroja justamente la estadística o los datos pues de la caja, la que tú quieras. Yo voy a seleccionar esta que está aquí. La selecciono y le voy a dar ver hotspots, detail acá del lado izquierdo. Mira, ver detalles de la caja. Ahí le doy un clic, ¿ok? Y me voy a ir directamente, o me va a llevar la página, dice aquí Houston, Houston, ok. Entonces me va a mostrar la conectividad, es lo primero y lo más importante que hay que checar. Wow, esta cajita nada más tiene una conectividad con una caja, entonces posiblemente no esté minando bien. Entonces, vamos a ver, en la parte de abajo hay dos cosas que es muy importante decir, esta es la Wallet. Esta es la wallet que tú y yo vamos a configurar cuando tengamos nuestras cajas, de tal forma que el mapa a nivel mundial también nos rastree nuestra propia caja, ¿ok? Si yo le doy un clic aquí, me dice cuántos Elium ha minado desde que se conectó la caja. Mira, son 5.329, bastante bien. 5.329 por 15, pongámoslo a números eh, cerrados, son casi 80 mil dólares. Casi 80 mil dólares, que obviamente a esta persona le, va, le llegaría el 50%. Ya dijimos que en la caja te da el 50%. Entonces, le llegarían 40 mil dólares. Pero amigos, ¿qué tal te caerían 40 mil dólares a tu billetera? ¡40 mil dólares! Ahora me regresé, me regresé y quiero que veas, porque dices, ¡ay, 40 mil dólares! ¿Cómo crees? ¡Estás loco, mi Tony! no me voy a ir a Rewards, Rewards. Y si te fijas, aquí nos dice... La dirección de la otra eh, caja con la que se está vinculando esta caja principal. Vamos a ver cuánto es lo que está ganando esta caja por mes. Seis. Es lo que te decía. Mira, es muy poco. ¿Por qué? Porque no tiene mucha conectividad. Si te fijas, estos días no la conectó, la tenía apagada y prácticamente estos demás días son los que lo dejó minar. Ahora voy a cambiar la caja. Me voy a ir a la caja que está aquí en el punto amarillo. Vamos a ver si esta caja... Eh, mina o tiene mejor porcentaje y si no vemos otra caja que esté ahí alrededor, pero yo encontré aquí en, mira esta caja ya tiene mayor conectividad, vean esto, vean esto, esta cajita tiene conectividad con un montón de cajas, con un montón, entonces vamos a ver cuánto es lo que está minando esta caja por mes en rewards mira ve esto 345 Helium, 345 por 15 esta persona ganó 5.175 helium en un mes. ¿Quién quiere ganar 5.000 dólares en un mes? Equipo. O sea, y, y son 7 helium por, por día. O sea, por cada 24 horas. ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! Ahora imagínate, déjame mostrarte aquí. Imagínate que el helium llegue a costar 100 dólares. Cada helium, 100 dólares. Entonces, fíjate, 345 por 100. ¿Qué tal? 340... Ay, Dios, mi calculadora. Bueno, sumémosle dos ceros, ¿verdad? Eh, 34,500 dólares con una sola caja, de los cuales, obviamente, tú tendrías 17,250 dólares. Con una caja, amigos. Con una caja. O sea, ¡guau! ¡guau! Dime en qué otro negocio, con una cajita que te cuesta 500 dólares, puedes lograr 17 mil dólares. Ahora, ¿qué haría yo? Pues voy a contactar a una amiga que vive aquí en Houston, ¿ok? Y le voy a decir, amiga, hay manera de conectar mi caja en tu domicilio, ¿ok? Que, que tú, tú no más vas a conectarla, nada más vas a asegurarte de ponerla en un lugar alto, en un segundo piso, en un edificio, en una oficina alta, listo. Pásame tu domicilio para registrar la caja el domicilio donde va a llegar y listo. Si esa persona es de tu confianza y tú la tienes viviendo ahí, amigo, ¿qué estás esperando? Compra tu caja, va, mándala a Houston y que te llegue a ti las ganancias. Ahora bien, ¿cómo te llegan las ganancias? Ya lo vimos y eh, lo voy a enseñar después en el celular, cómo es que tú vas a sacar o logras eh, tener la wallet directamente desde tu aplicación y cómo la pegas en la página web. Ahora déjame mostrarte directamente la página web. Hermano, confírmame, porfa, si se ve en la página web, ya me cambié de página. Si se está viendo la página web, por favor. Este... Sí, se está viendo. Correcto. Sí, se ve. Correcto. Esta es la página web tuya y mía. O sea, cuando obviamente tú te registres, vas a tener tu página web igual. Aquí viene mi número de afiliado. Este número tú lo vas a copiar y lo vas a eh, compartir directamente con tus amigos. Eh, eh, en el WhatsApp, a quien tú quieras, yo por ejemplo, se me ocurre pegarlo en el chat de Zoom, así, así de sencillo, ok. Ahora, si tú le das un clic aquí, no te va a copiar, no es un clic para copiar el enlace, no. Si yo le doy un clic, fíjate a dónde me va a llevar, me va a llevar directamente a la página principal, ok, a la página principal de, eh, de la página de Helium, pues, para el registro. Esto les va a salir a todos. Pongan atención porque luego me dicen, ¿y cómo es? Oye, pero si yo te lo enseñé, te lo mostré en el Zoom. Ay, es que no me acuerdo. Es que estaban viendo otra cosa. Bueno, así es como te sale la página. Nos vamos a ir a Join Now. Fíjate, Join Now. Le voy a dar un clic en Join Now. Y luego le vamos a dar otro clic aquí en Sign Up Now. ¿Ok? Sign Up Now. ¿Ok? Y me va a llevar al formulario. Un simple y sencillo formulario que no tiene nada de misterio. Yo aquí le voy a poner mi nombre, Antonio, mi apellido, mi correo electrónico, mi celular. Vean ustedes, en subdominio le puedo poner Tony S, le puedo poner Cayman Teclas, le puedo poner Cayman, si ustedes quieren, ese es mi, mi seudónimo. Cada quien pone su eh, eh, pseudónimo que quiera. Tú le puedes poner Tony Miner. O sea, tú, tú le puedes poner el nombre que tú quieras. En el password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, se acabó. Le das clic al botón azul y ya estás dentro. Así de simple, amigos. No tiene nada de misterio. Entonces, acuérdate, en subdominio es el pseudónimo... Es el nombre ficticio que tú quieras poner, ¿ok? Aquí le doy en Your Team, Your Team en la página, ¿ok? Your Team y si te fijas va a salir el equipo de afiliados que tú vas a tener también cuando los vayas registrando con tu link, ¿ok? Mira, aquí están todas las personas que se han estado afiliando directamente y déjame decirte que en una semana ya llevamos casi, casi los 50. Aquí le doy a la página 2. Y ahí están otros más. Le doy a la página 3 y ya hay una persona más, ¿ok? Entonces, si te fijas, se van agregando. Imagínate que cada uno de ellos tenga la posibilidad de comprar su caja. wow Pero te repito, si no tienes oportunidad de comprar tu caja, de todos modos, regístrate. ¿Por qué? Porque a lo mejor la bendición te va a llegar a través de un familiar, a través de un amigo que sí pueda comprar la caja y a ti te va a empezar a llegar el 10% de lo que mine tu amigo. Entonces, es muy importante. Ahora me voy a ir a la otra página. Déjenme cerrar aquí. Hay otra página que te quiero mostrar. Mira, eh, confírmeme si, estoy en la, en, si se ve la página de Shield Hub. Eh, amigos, por favor. Tengo aquí esta página. Dice aquí, my e -wallet. My e-wallet. O sea, esto es lo que quiero llevarte. La aplicación del celular. Si te fijas, yo tengo ahorita cero ganancias. ¿Por qué? Porque no tengo todavía ninguna caja. Entonces, cuando ya tenga la caja y empiece a minar, esto, amigos míos, se va a poner súper extraordinario. Entonces, aquí quiero que veas esto. Aquí yo pegué mi, mi wallet que ya la tengo directamente operando desde mi aplicación en el celular. Yo en este momento estoy abriendo mi celular y quiero que veas, ahí dice 14.7 y termina en FK. 14.7 termina en FK. Ahora voy a detener tantito la transmisión y quiero que veas. Voy a abrir mi cámara, ok. Mira, justamente en, en 30 minutos. Quiero que veas que ahí está la wallet y dice justamente las a ver si lo enfoca bien la cámara. Pero justamente ahí está la misma wallet que yo registré en la página web. Ahí está y trae el botón share. Mira, 14.7 y FK. Esa es la del de, celular. Aquí me van a llegar las bendiciones, los pagos, amigos. Aquí me van a llegar. Ya la tengo mi aplicación instalada en mi celular. Entonces, esa aplicación la copio y me la llevo directamente a la página web que estás viendo en pantalla y aquí yo la registré. ¿Cómo la registré? Le digo, "Confirmo que mis comisiones me van a llegar por Enelium a esta dirección que estoy pro, eh, proporcionando." Sí, confirmo y le doy guardar cambios, listo, listo, ahí está, ya, ya lo confirmé, pero otra cosa importante que quiero que veas, fíjate, este otro botón que viene abajo, tú le estás diciendo o te pregunta a ti el sistema, oye Tony, cuando tú tengas 500 dólares de ganancia, ¿quieres que te lo pague con Helium o te lo pago con una caja?, yo le dije, yo, Tony Estrada, págamelo con una caja. Mira, le puse el número uno. Pero aquí le puedes poner dos, tres, cuatro, cinco, eh, cuatro nada más. Oh, te deja hasta cuatro. No, sí, a las que sean. Entonces, me, yo le puse uno y le dije, sí, págamelo. ¿Por qué? ¿Por qué le puse con uno? Porque si el Helium llega a costar 50 dólares, por ejemplo, que suba de precio y llegue a 50 dólares, rapidísimo yo con... Con 10, con 10, este, imagínate con 10 socios, rápido voy a llegar a, al precio de una caja, sin problema, porque con el 10%, con 10 socios, llego bien rápido, hasta con menos, pero llego bien rápido para que me paguen con una caja, y yo quiero tener una caja antes de que se acaben, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque con la caja voy a ganar el 50%, así de sencillo. Ahora, aparte de la e-wallet, <coughs> me voy a ir a la genealogía, quiero que veas, la genealogía porque aquí te van a salir todos tus socios a ti como a mí ok fíjate bien la página me lleva y me dice mira todas estas personas están bajo tu organización aquí están estas rayitas quiere decir que fernando romero ya afilió a nelson eso es lo que me está diciendo ok los que tienen rayita francisco antonio ya eh, afilió a ruchama y así no este jaime alanís ya afilió a Alejandro Ruano, a Carlos López, a David, a Jenner Ríos y a Modesto Uribe. Y así, cada, cada uno que tiene su rayita ya tiene socios. Entonces, es muy padre saber y ver tu organización aquí. Ahora, si tú quieres ver la genealogía por segmentación, es decir, por niveles, por equipos o por personal, eh, eh, aquí tú lo puedes visualizar de una manera que los puedes contactar. Por ejemplo... Aquí te pone el nombre de los socios con su teléfono, el, el correo electrónico, ¿ok? para que tú los puedas contactar y decir, ah, mira, esta persona eh, tiene el domicilio en su, casa, en su caja en tal país o en tal lugar, la voy a rastrear para ver cuánto está monitoreando, no sé de qué manera le puedo ayudar para que gane más, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, Francisco Guzmán dice que él está en uno y debajo de él, aquí hay varios dos, Posiblemente son socios de él, sí, posiblemente sean socios de él, ¿ok? ¡Wow! ¡Súper bueno! El número tres, los socios de los socios, y el número cuatro, los socios de los socios de los socios. Así es como las genealogías. Ahora, si yo le doy por team, por equipo, también me lo pone de otra manera, ¿sí? Es una forma la que tú puedes llevar tu negocio de una manera más real. Por ejemplo, yo aquí veo que Jaime, Jaime y aquí están... Sus socios debajo de Jaime, los que tienen el número 2, mira. Ahí están, debajo del 1 están todos los dos. Todas estas personas dependen de Jaime. Eh, aquí está, por ejemplo, Fernando. Y de Fernando está debajo Nelson, ¿ok? Y luego aquí está, por ejemplo, Andrés y así, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus socios directos y el sistema te permite también saber quiénes son y cómo va su red, ¿Ok? Eh, esto de personal en Rollet, no sé exactamente qué sea, pero vamos a darle un clic para ver qué nos, qué nos da. Pero lo que te quiero decir es que el negocio, si te fijas, tiene dos páginas web y tiene la aplicación del celular y tiene dos páginas para rastrear las cajas. Una es para rastrear las cajas y saber cuál es el, eh, la cantidad de minado que esté ganando por mes. Y la otra aplicación es para que tú sepas determinar la ubicación exacta para que tú puedas instalar tu propia caja así de sencillo entonces esto es amigos el modelo de negocio que te permite eh, entrar a la nueva revolución tecnológica de la industria de la data así de sencillo Un, por último voy a, a seleccionar esta caja mira en Houston para que veas que ay a ver cómo es cierto no es cierto lo que dijiste no sí señor mira voy a darle los detalles de la caja vamos a arrastrar esta caja y nos va a decir la cantidad de minado que, ha, que tiene por mes, la última caja y con eso cierro la grabación del día de hoy y hacemos preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, B, eh, ah, tiene muy poca conectividad con otras cajas, tiene muy poca conectividad, voy a cambiarme a esta, a ver si esta tiene mayor alcance, tú aquí le puedes cambiar seleccionando la bolita amarilla, mira, esta tiene mayor, esta tiene más alcance, más conectividad con otras cajas, entonces, vamos a checar esta caja. ¿Cuánto está minando? Le voy a dar en Rewards. <coughs> y fíjate, 188 Heliums por mes. Al tipo de cambio son 2,800 dólares. 2,820 dólares en un mes. Nada más con esta caja. Y esta caja ha minado desde que se conectó. Desde que se conectó, ah, mira, 41. Entonces, quiere sí que le acaban de poner... <coughs> La acaban de poner prácticamente. Entonces, bueno, <coughs> si te fijas, ahí está, amigos, la oportunidad en la que tú puedes ir viendo y monitoreando cada una de las cajas que son parte del negocio, con, el, con tal de que tú puedas <coughs> visualizar la cantidad de Helium y ver la ubicación exacta donde tú puedes colocar la caja. Mira, esta caja también tiene muchísima conectividad. Vamos a ver cuánto tiene Rewards. 406. Váyanse para atrás, amigos. 406, 406 helium por mes. 406 por 15 dólares. 6 mil dolaritos. 6 mil dolaritos. ¿Qué tal? En un mes con esta caja. 6 mil dólares. Y esta caja desde que se conectó ha producido 15 mil helium. <coughs> Mira nada más. 15 mil 329. 15 mil 329 por 15. Esta caja ya ha producido. 229 mil novecientos dólares, casi 230 mil dólares, casi cierren su micrófono equipo por favor, me taladran aquí los oídos doscientos cierren su micrófono equipo por favor casi 230 mil dólares, equipo si con una caja, ay